Blover Gamer ¡Hola! ¿Cómo estáis, cholitejos? ¿Habéis tenido un buen vuelo? Bueno, pues hoy vamos a ver si este bebé Yoshi puede ser comido por Yoshi adulto Bueno, esto va a ser muy chulo, ya que vamos a probarlo y, eh, no lo sé, yo es la primera vez que lo pruebo Y lo voy a probar con vosotros, así que espero que os guste mucho este vídeo Y comentad siempre y quedaos hasta el final, porque también veremos si bebé Yoshi puede tener una estrella de las que tiene Super Mario Bueno, vamos a verlo Empezamos Aquí está nuestro bebé Yoshi, lo cogemos Vamos yendo, cogemos las moneditas, como siempre, que me gusta mucho Ahí sabía ya que había un plato oculto hasta aquí. Y ahora aquí es el momento de la verdad. Abre esa boca de piñón, y Vamos a comer, bebecitos. A ver. Es que tengo un poco de. Estoy un poco nervioso. Bueno, vamos a intentarlo. Ojo. Oh, no te imaginas que se lo come. Eso sería la pena ya. Bueno. Vamos allá. Uf, mi corazón está. ¡Uh, sí que puede! Esto es lo mejor, lo más chulo. Esto no me lo esperaba, ¿eh? ¡Guay, efectivamente! ¡Ostras! ¡Qué detalle del juego! ¡Me encanta! ¡Oh, pero! ¡Pero! <ríe> ¿Es de Yoshi? ¿Te imaginas ahora que muero? <ríe> Sería una penita. Eh, bueno. A ver, a ver. <ríe> me gusta algo que... ¿Estás bien, Yoshi? O sea... Creo que estás bien, ¿no? Te estás comiendo a tu hijo Pero creo que tú no... No no te importa mucho, ¿no? Es un animal, supongo Bueno... Eh, sí, creo que está bien ¿Está bailando con su bebé en la boca? Está bien, ¿no crees? Bueno, vamos vámonos. Y me da vergüenza ver este Dios Bueno Nos vamos a pasarnos el nivel como normal Así veis mi nivel en Super Mario Y bueno, pues no sé nos... Tampoco es que sea muy pro, ¿eh? Yo, no. Perdón si en alguna parte sale mal el vídeo Bueno, vamos allá Aquí en el checkpoint Se me ha olvidado hacerlo cuando estaba grabando Pero, eh, Si hacías un ground pound eh, Ahí con Mario grande O con Yoshi y Mario pequeño eh, pues también podías eh, Ir a por unas monedas Esconder el checkpoint de abajo porque había como una zona secreta o algo así. Seguro que poco, poca gente se ha dado cuenta de eso. Bueno, aquí vamos a pasarme en cabalero. Voy a comerla rápida y ya está. Bueno, pues es que no se lo puede tragar. que Quería probar eso. Bueno, no Nada, no nada. Eh, vamos hasta el final. Intentamos no perder al a bebé Yoshi. Bueno, a Yoshi tampoco porque tiene el bebé Yoshi. Bueno, no sé. Joder para eh, también quería ver al final ahora, cuando nos pasamos el nivel, vamos a entrar otra vez porque sé que hay una estrellita escondida en el nivel que podemos coger y pues nada, pues coger y ver si el bebé Yoshi se puede coger, coger una superestrella y derrotar a los enemigos. Sería muy chulo si pudiera. Y lo veremos ahora mismo. Bueno, vamos a pasar el nivel. Yo. Aquí en esta parte está un poco nervioso de pedir, y sí, como bien tonto que soy. Bueno, pero bueno. Eh, Sí, vámonos que se me va a acabar el tiempo Y del nivel. Y bueno, pues vamos a intentar evitar esta planta piraña. Que están los topos. Como tontos ahí, chocándose uno contra el otro. Solo por ir por mí. Bueno, vamos a. Mira, ya estamos. Esta parte era la que cuando terminábamos el nivel. Sí, aquí está. Bueno, pues ya casi está. Vamos ahora como he prometido. A ver si yo bebé Yoshi puede tener la superestrella. Entonces, vamos allá tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu. Vale, aprovechad este momento, por favor, para dejar un buen like y dejar vuestro comentario de lo que no entendáis o si hay algo que queréis saber, haré el vídeo sobre eso. Ya que tengo poquitos comentarios, pues no tendré que hacer muchos vídeos. Si luego no tengo muchos comentarios, pues elegiré el mejor y el que tenga más likes para ver, pues, cuál os gusta más y lo haremos. Bueno, vamos al nivel... Siempre me ha mucho las musiquitas del Mario y de que hace Nintendo porque es que está muy chula siempre Y también me gusta el detalle de que Yoshi, cuando tienes a bebé Yoshi suena sí, Y también cuando tienes a Yoshi suena de una manera diferente como que Como que tiene pasitos así de... de Sí, como pasos suenan, no sé Es un detalle un poco chuli Que le podemos hacer a Yoshi Bueno Me he dado cuenta yo Mientras estaba grabando esto Que bebé Yoshi no se puede comer las manzanitas estas de, de los arbustos No sé, me parecía raro Bueno, aquí Siempre con las No Las voy a coger todas, no quiero perder mucho tiempo Ya que la superestrella Está siguiendo este camino de los moves. Ahora aquí también podrías coger la concha y. Eh, pues no. Mira, ahora vamos a. Mira, ven, ese era el secreto que os quería enseñar. Vamos a hacerles una trampa a los gumbitas ahora mismo, porque va a estar muy chula, ya verán. Nos pues escondemos aquí, ellos no ven nada, no saben nada. Esperamos. Ahora, ahora y muertos bueno comidos eh, sí es muy parecido muy chulo hacerlo en el vídeo y bueno aquí está el bloquecito vamos a coger la superestrella y el segundo momento de ver la verdad del vídeo bien tiene la superestrella ahora puede derrotar a los enemigos vamos a verlo ¡ostras sí que puede! ¡wow este juego tiene más detalles de lo que pensaba eh! ¡wow qué chulo! Bueno, chicos, muchas gracias por ver este vídeo. Bueno, ahora mismo lo acabamos. Voy. Ahí perdido la musiquita. Y un detalle también chulo que la mayoría de vosotros sabréis, pero me gusta decirlo. Bueno, es que. Bebé Yoshi. Bueno. Sí, que Bebé Yoshi. Eh, también tiene una musiquita chula en cuando tienen la superestrella también suena lo característico del Yoshi me gusta también cuando Yoshi como corre y está en un, en un, ciclo, un ciclo este de, que va hacia atrás eh, como si fuera no sé y va súper súper no va rápido, ¿sabes? Va súper lento Y como es muy fácil De coger ahí Bueno, chicos, adiós eh, Nos vamos Adiós Tened un buen vuelo